Estamos en el gran remate de libros del Auditorio Nacional, esta es una ocasión muy interesante para encontrar libros de bajo costo, libros para toda la familia, hay una gran oferta de libros infantiles, de libros juveniles, de novela, de ensayo, vamos a recorrer sus pasillos y ya verán que vamos a encontrar cosas muy interesantes. Este libro de Paul Auster se llama Creí que mi padre era Dios. Es una compilación de cuentos, pero de verdad que es muy interesante porque fue un ejercicio literario que realiza Paul Auster. Él, por medio de un programa de radio, convoca a la gente para que mande sus escritos verídicos, cuentos, que él reúne y que después publica en este tomo. El... Él... El cuento que le da título al libro se llama Creí que mi Padre era Dios, es una historia verdaderamente hilarante, es un gran libro de cuentos, yo se los recomiendo, um, hay algunos de mayor calidad o de menor calidad, pero de verdad que se van a divertir mucho porque es un ejercicio literario muy creativo que después copiaron otros escritores españoles como Juan José Millás, se los recomiendo. Hola, ¿cómo están? Soy Sabina y hoy les voy a hablar sobre muchos libros. Hay, princesas, hay libros de Bob Esponja, de Princesas, de Pocoyo, entre otras más para leer. Uno de los motivos por los que todos debemos venir al remate de libros del Auditorio Nacional son los precios Aquí hay un pequeño stand de García Márquez en donde, si ustedes pueden ver, los precios oscilan entre 70 y 100 pesos. Tienen varios de sus títulos más importantes, el general en su laberinto, la mala hora y sobre todo un libro que um, creo que es un libro indispensable para la gente que estudia periodismo o comunicación, que es Noticia de un secuestro. Además, este es uno de los textos más inteligentes y más profundos de... Gabriel García Márquez, una crónica hecha libro que yo recomiendo ampliamente Hola, yo les voy a recomendar el libro de Paddington este, Es muy bueno para los niños porque aprendes de muchas cosas Como por ejemplo, una aventura que empieza de un oso que comienza en una vida pobre Porque hay un terremoto en su casa y lo tienen que abandonar su abuelo muere y le deja un sombrero que fue, según el abuelo, el de la buena suerte. Una familia que va en el metro se le encuentra y la mamá le dice, hola, ¿cómo te llamas? Y él le contesta, Paddington. Entonces la mamá decide adoptarlo y se quedaron con él. Es un libro muy interesante, cómprenlo. Bueno, pues no es un secreto que uno de mis escritores favoritos es el peruano Mario Vargas Llosa Y en este stand hay algunos títulos de, de Mario Varias de sus novelas más ligeras como La tía Julia y el escribidor O Travesuras de la niña mala, que es una novela eh, muy interesante Sin embargo, de los libros que presentan en el remate de libros Creo que el más interesante es La fiesta del Chivo Yo les recomiendo que lean La fiesta del Chivo, es una novela política sobre la República Dominicana, muy interesante, de verdad que vale mucho la pena leer al Premio Nobel del 2010, Mario Vargas Llosa. Hola, me van a comprar un libro que se llama El Extraordinario Félix Feliz. se trata de un niño que siempre estaba muy feliz, que nunca se enojaba y que era muy feliz. Me lo van a comprar porque yo quiero leerlo, porque yo soy feliz y deberían ser todos felices como yo. Una de las sorpresas de este remate de libros es encontrar la novela de El Barón Rampante de Ítalo Calvino A menos de 100 pesos, de verdad que vale mucho la pena Esta novela y este autor es uno también de mis preferidos En este caso El varón Rampante cuenta la historia de Cosimo Piobaso, Un niño que decide en algún momento subirse a un árbol y no bajar jamás es una novela muy sensible con unas de las escenas, algunas de las escenas más conmovedoras que he leído en la literatura. Vengan porque hay pocos ejemplares del varón Rampante de Íntalo Calvino y solamente cuesta 100 pesos. Hola, hoy les voy a recomendar el libro de Risitos de Oro. Este libro se trata de tres, os, bueno, de una niña que entró a una casa que era de osos. Entonces, como los osos estaban de un paseo, había tres platos. Uno estaba totalmente frío, otro caliente y otro estaba tibio. Cuando Ricitas de Oro se sentó en el primer platillo, estaba muy caliente. Entonces probó el otro platillo y estaba muy frío. Probó el otro y estaba tibio. Entonces empezó a comer. Luego de un rato, le dio mucho sueño y entonces... Se durmió en una cama. Cuando los osos llegaron, la vieron y se espantaron. Así que yo lo recomiendo para que ustedes lo lean. Que hemos terminado y salimos del Auditorio Nacional cargados de libros y no nos gastamos ni siquiera mil pesos. De verdad que vale mucho la pena. Sabina, ¿qué piensas? Que todos vengan al remate de libros aquí en el Auditorio Nacional porque está muy interesante con tantos libros por leer. Si Sabina lo dice, tiene que ser cierto. Hasta la próxima.